Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidas a la presentación del libro Hablemos de desigualdad sin acostumbrarnos a ella, coordinado por Karina Batiani y por Nicolás Arata que nos acompañan esta tarde y vamos a conversar con Gabriela Dicker y con Sandra Torlucci. Yo voy a hacer una breve presentación de cada uno de ellos, queremos agradecer también muy especialmente a la editorial Siglo XXI con la, quien, en, con la que colaboramos en, en esta publicación y queremos comentarles que el libro se publica acá en Buenos Aires y también tendrá una edición mexicana, así que estamos todos muy contentos y lo vamos a volver a presentar en nuestra conferencia en Ciudad de México en pocas semanas en las islas de la UNAM. Así que bueno... Empiezo por presentarlos. Bueno, Karina Batiani es la secretaria ejecutiva de Claxo, doctora en sociología de la Université de Versalles-Saint-Quentin, maestría en desarrollo regional y local de la Universidad Católica de Uruguay y licenciada en sociología por la Universidad de la República. Profesora titular del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales en el área de metodología de la investigación y en el área de relaciones sociales de género es integrante del Sistema Nacional de Investigación, coordinadora de la maestría en Sociología, autora de numerosas publicaciones en torno a las temáticas de género, políticas públicas, trabajo no remunerado y cuidados. Nicolás Arata es doctor en Educación por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias Sociales con Orientación en Educación por Flaxo Argentina, licenciado en Ciencias de la Educación por la UBA, Doctor en Ciencias con Especialidad en Investigaciones Educativas por el Departamento de Investigaciones Educativas INVESTAB México. Se formó en el equipo APEAL Argentina bajo la dirección de Adriana Puigros. Es docente de la UBA, de la UNIPE y de la Universidad Nacional de Río Negro, donde forma parte de las Cátedras de Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana y Teorías de la Educación y Sistema Educativo Argentino es autor de libros, artículos y capítulos sobre historia de la educación argentina y latinoamericana. Y ahora vamos a, a presentar a nuestras dos comentadoras, que, es, que son un lujo que están hoy acá. Gabriela Dicker es rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, licenciada en Ciencias de la Educación por la UBA y doctor en Educación, con énfasis en Historia de la Educación y la Pedagogía por la Universidad del Valle, Colombia realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Valladolid, España, y publicó más de dos decenas de trabajos sobre diversos aspectos de la educación, en tanto individuales como en coautoría y un largo currículum. Y Sandra Torlucci es rectora de la Universidad Nacional de las Artes, profesora en letras por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, guionista, dramaturga y directora de teatro, docente investigadora especializada en teatro, Enseña en la UNA, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad del Cine, entre otras instituciones. Fue secretaria académica de la Maestría en Administración Cultural de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y secretaria académica del Centro Cultural Ricardo Rojas. Le damos la bienvenida a todos ellos. Y le paso la palabra a Karina Batiani. Gracias Fernanda y buenas tardes para todos, para todas, es realmente un placer, estas son las cosas que dan placer, ¿verdad? Estar hoy en la presentación. ...de este libro aquí en el marco de la Feria del Libro... ...después de bueno, dos años sin posibilidad de tener la feria... ...y después de unos cuantos años sin que Claxo tuviera además su propio stand... ...estamos orgullosísimos y orgullosísimas de el stand que tenemos... ...invitamos a todos, a todas quienes no lo han visitado todavía... Eh, ...que lo hagan y hoy vamos a presentar este libro... ...que fue un placer hacerlo, ¿verdad? Un placer, bueno... Eh, eh, coordinar con Nicolás Arata y un placer haber eh, dialogado con quienes sostuvimos los ocho diálogos, como decimos en el título, para inquietar al pensamiento progresista. Eh, debo decir antes eh, de pasarle la palabra a las comentaristas que quiero agradecer muy especialmente esta alianza entre Claxo y siglo XXI, Raquel, muchas gracias, y por supuesto a Carlos Díaz también, que este libro es una muestra de esa alianza que queremos seguir eh, además fortaleciendo con eh, siglo XXI. Eh, hablemos de la desigualdad sin acostumbrarnos a ellas. Como dije, fue un placer que hoy continúa porque tenemos comentaristas de lujo, dos rectoras, nada más ni nada menos, y dos rectoras de universidades públicas, Gabriela, Sandra, muchas gracias. Eh, queríamos que estuvieran presentes eh, por ser rectoras y por ser rectoras de universidades públicas. Justamente la cuestión de género es una de las desigualdades, de las dimensiones de la desigualdad que abordamos en estos diálogos. Sabemos lo que cuesta estar en el lugar que están ustedes, así que más que bienvenidas y un privilegio que hoy nos acompañen en esta eh, presentación. También quiero agradecer y mucho el trabajo de Fernanda Pampín, nuestra directora editorial, eh, que se ha puesto al hombro. Eh, bueno, la realización de esta feria, la realización de todo el trabajo editorial eh, en Claxo y también de lo que será nuestra Feria del Libro en México. Y Nicolás, que precedió a Fernanda en, en la dirección editorial de Claxo y que este stand y esta presencia en la feria la empezamos a soñar juntos cuando eh, él estaba al frente del área editorial. Así que este es un sueño compartido entre muchos y muchas. Eh, ¿Qué nos orientó? Eso lo van a decir las comentaristas. Yo solo les voy a decir por qué este libro, por qué hoy eh, presentamos este libro. Porque queríamos eh, bueno, hacer eh, una, sostener una serie de conversaciones, de diálogos, lo más desestructurados posible eh, en torno a qué podemos hacer para eh, evitar que la desigualdad se transforme en el destino ineludible de millones de personas. Y para tratar de encontrar eh, herramientas, eh, respuestas, construir alternativas de la manera que sabemos hacerlo en Claxo, que es de una forma colectiva. Eh, siempre los resultados de nuestro trabajo muestran una tarea colectiva, porque tenemos, estamos convencidos, convencidas de que eh, bueno, de esta situación no se sale por sí solo, por sí sola, ni a nivel individual, ni a nivel eh, de las distintas organizaciones sociales. Y por eso dialogamos con los tres públicos con los que trabajamos día a día en Claxo, con el sector académico al cual pertenecemos, con el sector de la política pública y con el sector de los movimientos y organizaciones sociales, al cual también pertenecemos desde distintas facetas de nuestras vidas y nuestras militancias sociales. Aquí abordamos algunas dimensiones de las desigualdades que ya Gabriela y Sandra dirán qué les pareció y, y cuál ha sido el abordaje. Pero decir que tenemos una materia pendiente y es el segundo tomo o el segundo libro de Hablemos de Desigualdad, porque hay otras dimensiones que no están aquí y que quedaron pendientes en la agenda. Eh, para concretarse este año, ojalá, en el segundo semestre, esa serie de diálogos. Fue realmente eh, un privilegio y un placer, como dije al inicio, encarar este proyecto. Eh, desde Claxo eh, en alianza con Siglo XXI y también con Oxfam que eh, nos apoyó para que el libro hoy sea una realidad. Pero no vinieron acá a escucharme a mí, sino a escuchar a las comentaristas a las que entonces eh, les voy a pasar el micrófono. Gabriela, si te parece. Bueno, muchas gracias Karina. Hola, buenas tardes. Eh, gracias por la invitación. Eh, que siempre es una invitación a, a leer, la de presentar un libro, eh, y ha sido realmente una de mis lecturas interesantes de la última semana. Así que se los agradezco, eh, Karina, Nicolás eh, y a Claxo. Eh, quiero empezar haciendo una alusión a esta escena de presentación del libro, eh, Karina hizo una, alguna referencia recién a, a Sandra y a mí como rectoras, dos rectoras de universidades nacionales en la Argentina. Eh, yo leo un gesto en esta invitación. Eh, formamos parte, Sandra y yo, de apenas el 14% de las universidades conducidas por mujeres en la Argentina, sobre 56 universidades nacionales, solo 8 están conducidas por mujeres, de manera que hay que hacer un gran esfuerzo para juntar dos en la misma mesa. Hay que encontrarnos eh, por, ahí, por ahí dispersas y creo que este es un esfuerzo y se los quiero agradecer especialmente de poner en escena, por un lado, una de las tantas dimensiones de, de la desigualdad eh, que este libro aborda, por supuesto. Y, por otro lado, también creo que es el gesto de poner en escena qué se hace cuando la desigualdad eh, se desnaturaliza. Y se hacen cosas como estas. Así que les agradezco el gesto político. Eh, bueno, estamos en esta Feria del Libro en la que se está celebrando, entre otras cosas, el centenario del nacimiento de José Saramago. Y, y quería, entonces, empezar con, con unas palabras que decía Saramago, que me empezaron a resonar desde que empecé a leer el libro, eh, recordarán cuando Saramago decía, no es que sea pesimista, es que el mundo es pésimo. Y también decía Saramago, los pesimistas son los únicos interesados en cambiar el mundo, porque los optimistas están encantados con lo que hay. Entonces pensaba que aunque Karina y Nicolás en, eh, en la presentación del libro dicen textualmente, este libro no busca documentar el pesimismo, eh, yo definiría este libro retomando estos dos sentidos que propone Saramago como un libro pesimista. Eh, y, y creo que es un libro pesimista en el primer sentido porque eh, mira de frente el problema de la desigualdad, la brutalidad y la profundidad de, de las desigualdades que atraviesan América Latina eh, y lo hace sin, sin ambigüedades, eh, sin amortiguar el golpe. Eh. Se lee a lo largo de las páginas algunas eh, descripciones eh, y algunas sentencias eh, que realmente describen lo pésimo que es el mundo. Eh, pienso con respecto a la violencia patriarcal, eh, en Rita Segato diciendo no hemos tenido ninguna victoria, ni siquiera hemos logrado amesetar la violencia eh, patriarcal. Eh, en las compañeras de las tesis que decían Quién, quienes tienen el poder tienen todos los poderes. Eh, en... en bueno, prácticamente todas las intervenciones que recogen aquí del diálogo con Enrique Leff, eh, en las que dice, entre otras cosas, eh, estamos ante un acontecimiento histórico de alteración del metabolismo de la vida a escala planetaria, cuando aborda la dimensión ambiental de la desigualdad. En este libro es una cuestión con visos catastróficos, dice Leff, una alarma que llama a acudir al rescate. Eh, Gioconda Herrera, en la conversación sobre migraciones, dice no solo que viene creciendo el discurso xenófobo, xenófobo en América Latina, sino que la xenofobia da votos, ¿no? lo cual también configura una catástrofe y muestra lo pésimo que es el mundo. Eh, Adriana Puigros habla de una escuela invadida por las corporaciones, eh, Marcio Pochman habla del fracaso de la experiencia política en las instituciones democráticas. Quiero decir, a lo largo de estas conversaciones hay descripciones muy contundentes que no tienen temor de mirar de frente el problema de la desigualdad y ese es uno de los sentidos, en todo caso, del pesimismo, aceptar que el mundo es pésimo. Pero también el libro... Eh, recoge el otro sentido que propone Saramago, y es esta idea de que los pesimistas son los únicos interesados en cambiar el mundo. Eh, y está claro que lo que proponen acá, tanto Karina como Nicolás, es a partir de esa caracterización cruda de las desigualdades, abrir, dicen, los caminos posibles para prácticas transformadoras. De modo que es un libro sobre lo pésimo que es el mundo eh, que recoge conversaciones entre pesimistas que lo quieren cambiar. Eh, y, y este camino de transformación elige una vía, eh, que es la vía de la conversación, es un libro de conversaciones, eh, es un libro de diálogos, como, como anuncia su título. Eh, y aunque Karina y Nicolás formulan las preguntas que van hilando, estas conversaciones eh, no es un libro de entrevistas, no, no se lee eh, como un libro de entrevistas. Eh, se lee más bien como, como, una, como una conversación que de alguna manera mantiene una continuidad en las, en las preguntas de, de Karina y de Nicolás y funciona a la vez como una invitación a participar de la conversación. Uno va leyendo y le dan ganas de meterse y argumentar. Eh, en esos diálogos que van creando, y, y en este sentido hay otro gesto en la propia producción de este libro, en el modo en que ha sido editado, en su estética, eh, y es un gesto que de alguna manera reafirma la convicción de que no hay salida posible si no ampliamos la conversación acerca de las desigualdades. Eh, no se nos escapa a nadie que el título está formulado en el modo imperativo, hablemos de desigualdad, ¿no? el, el mensaje es no, no queda otra, no hay alternativa, hablemos eh, de desigualdad y pone a conversar en pie de igualdad, como dicen ustedes, a referentes efectivamente de movimientos sociales, de las políticas públicas, de la academia, pone a conversar a personas de distintas generaciones, intelectuales de largas trayectorias y jóvenes militantes que forman parte de movimientos sociales, investigadores e investigadoras de distintas disciplinas y de distintos países, son quienes conversan a lo largo de este, de este libro, eh, que entonces es un libro que recoge también un diálogo de muchas diferencias, donde resuenan muchas diferencias, eh, y que busca eh, algo así como la lengua común, de la igualdad, para hablar de la igualdad. Necesitamos una lengua común que, a la vez, sea capaz de recoger la diversidad, la multiplicidad, la diferencia y, en ese sentido, yo diría que la lengua de la igualdad no puede ser de otro modo que políglota. Entonces, hay acá muchos registros de muchas lenguas. Interpreto, entonces, el conjunto de este libro como un esfuerzo por construir una agenda, por construir una agenda, un programa intelectual y político que, en todo caso, se propone orientar, entiendo que desde Claxo como gran plataforma, eh, pero no solo, eh, el pensamiento y las luchas políticas de los próximos años. Eh, y voy nada más a enumerar lo que para mí son las principales notas de esto que traté de leer como, como una gran agenda. Eh, en primer lugar, es una agenda escrita sobre los diarios de la pandemia, ¿no? parece escrita sobre impresa en, en los diarios de la pandemia, la pandemia sobrevuela eh, todos los diálogos en varios sentidos. En primer lugar, aparece la pandemia visibilizando eh, dinámicas sociales y problemáticas sociales previas a la pandemia, como es el caso de las migraciones, la cuestión de los cuidados, eh, la cuestión de la educación, la cuestión del ambiente. La pandemia también aparece motorizando, configurando problemáticas sociales nuevas. Eh, en el caso de la educación, las referencias a los avances en la mercantilización, especialmente de productos digitales, que se aceleró durante los años de la pandemia. En el caso migratorio, la militarización en el control de las fronteras, especialmente dentro de América Latina, que ahora será un proceso que habrá que empezar a, a desarmar. Eh, durante la pandemia se trastocó la relación instituida entre lo público y lo privado, la vida pública y la vida privada, que también hoy ofrece nuevos problemas para la recomposición de lo público y del modo de habitar lo público, eh, entre otros fenómenos que aparecen como problemáticas nuevas durante la pandemia. También... En esta suerte de agenda, la pandemia aparece agravando problemas muy conocidos, especialmente en general, el problema de la desigualdad. Eh, como dice Boaventura aquí en este diálogo, siempre que hay crisis se profundizan las desigualdades. Eh, y también aparece en algunos de los diálogos la pandemia como una oportunidad para pensar algunas cosas. Aparece lo que la pandemia permite pensar, mueve a pensar, eh, me gusta en el diálogo entre Bomaro y Darío Zeta eh, esta idea de que la pandemia eh, en el desquicio que generó el desquicio del tiempo, en ese tiempo desquiciado que, que ellos describen, abre una ventana de oportunidad eh, para dar algunos debates que antes no eran posibles o eran de menor intensidad. O esta idea de que la pandemia nos obligó a movernos de lugar eh, reveló, como dice Pochman, la existencia de un nuevo régimen climático eh, y que esto tiene un impacto en América Latina. ¿no? él Habla de la existencia de un nuevo régimen climático en el que el problema sanitario es central y va a subvertir probablemente la trayectoria de la globalización o las formas de ordenar las cadenas globales de valor. Eh, en conclusión, yo diría que la agenda para pensar las desigualdades en América Latina a partir de 2022 no puede dejar afuera los efectos, no puede hacer abstracción del acontecimiento de la pandemia que atravesó a la humanidad en los últimos dos años. Esa creo que es una primera certeza que nos trae eh, este libro. La otra nota que caracteriza esta agenda, diría yo, es la radicalidad del programa intelectual y político político que propone frente a la brutalidad y la profundidad del, fenómeno, del fenómeno de la desigualdad que se describe acá, la agenda no puede sino ser radical eh, y aparece la idea de que hay que repensar todo de nuevo, ¿no? Pensar por, repensar por completo, dice Rockwell cuando habla, cuando habla de la escuela. Eh, hay, hay distintas solución, alusiones a la necesidad de ser políticamente creativos, de encontrar nuevas imaginaciones políticas para pensar eh, todo otra vez. Eh, y la idea misma de, de Enrique Leff de que es necesario para abordar la crisis ambiental, construir una nueva racionalidad directamente, creo que muestra el tamaño de la empresa intelectual y política que esta agenda propondría. Una tercera nota que, que me parece atraviesa esta agenda y que atraviesa todos los diálogos es eh, la idea de que hay que pensar al mismo tiempo las distintas dimensiones de la desigualdad. Si bien esta es una idea en la que se viene trabajando desde hace mucho tiempo, la idea de que la desigualdad es un fenómeno multivariado, multidimensional, etcétera, acá aparece como un, un, un imperativo eh, una insistencia en abordar todas las dimensiones a la vez, la idea de que eh, la lucha contra la desigualdad en todas sus dimensiones es la misma lucha y aparecen también las tensiones, que en todo caso después derivará una propuesta que les voy a hacer, entre los distintos capítulos del libro acerca de si alguna de, la, de, de las dimensiones de la desigualdad sobredetermina las otras, ¿no? Eh, pero acá podríamos recorrer todos, todos los capítulos encontrando esta idea, en Boaventura, por supuesto, la ya conocida idea de que hay una trama común entre colonialismo patriarcado y neoliberalismo. Eh, en el caso de Rita Segato, la idea de que el orden patriarcal es el fundante de todas las, las desigualdades y de las, todas las otras formas de ejercicio del poder y extracción de, de plusvalor. Eh, la idea que trae Bruno Rodríguez de Jóvenes por el Clima, cuando dice el problema ambiental no es solo un problema climático, es un problema atravesado por la problemática de clase, y dice también tiene un componente de género, también tiene un componente étnico, me, me impacta mucho este dato de que el 1% de la población más rica emite el doble de dióxido de, dióxido, de, dióxido de carbono que, el, que la mitad de la población más pobre del mundo. Eh, aparece también en relación con, con, con la cuestión ambiental la idea de... Eh, avanzar hacia un modelo de sustentabilidad ecológica, cosa que no puede hacerse eh, en simultáneo con la sustentabilidad de la reproducción ampliada del capital, es una u otra, con lo cual la lucha es una lucha completa en torno del, de las formas actuales de la dominación capitalista. Eh, aparece también cuando se aborda el tema de la migración, esta multidimensionalidad y la necesidad de pensar al mismo tiempo qué pasa con los jóvenes, con las mujeres, eh, migrantes, racializadas, pobres, etcétera. Eh, la, la convicción en el caso de la migración de que no se puede mirar el problema sin un enfoque de género y sin un enfoque sobre el problema de la racialización nos vuelve a reintegrar ese objeto. Insisto en que no es una novedad hablar de la multidimensionalidad del problema de la desigualdad, lo que me parece que nos pone en un desafío es eh, cómo se abordan simultáneamente y cómo se ponen en una trama, no solo intelectual, sino en términos de las luchas políticas eh, al mismo tiempo. También aparece, por supuesto, en relación con eh, la dimensión de cuidados, que, que también comprende un, un capítulo de este libro. Eh, Karina misma dice, una política de cuidado es intersectorial desde el vamos, no podría pensarse eh, de otro modo y es necesario, por lo tanto, trabajar siempre en conjunto, género, raza, clase, las distintas intersecciones, de la desigualdad, también lo dice Gabriel Bomaro en el capítulo sobre la juventud, eh, Pablo, perdón, en el capítulo sobre la juventud, en definitiva, eh, la idea de multidimensionalidad y de interseccionalidad, este, este concepto y esta herramienta que proviene del, del campo de los estudios y las luchas de género, me parece que atraviesa, esta, esta agenda, o sea, los temas de esta agenda, lo que esta agenda nos convoca a discutir. Eh, seguía pensando en la, en la idea de una agenda y también me parece que estos diálogos nos dicen quiénes tienen cita en esta agenda, ¿no? ¿A quiénes eh, se les da cita en esta agenda? O, lo voy a decir de otro modo, quiénes aparecen acá como protagonistas emergentes de la lucha contemporánea. Eh, en relación con el fenómeno de la desigualdad y acá aparece por un lado la dimensión colectiva de estos actores, actrices de estas luchas eh, la alusión a la comunidad a la colectividad, a la constitución de tramas, etcétera pero también un énfasis en los distintos diálogos en el, la centralidad de los movimientos juveniles y el proceso actual de politización de los movimientos juveniles en torno de algunas consignas vinculadas con las desigualdades de género, ambientales, migratorias, etcétera, eh, y la visibilización de eh, sectores subordinados y que son probablemente los sectores más afectados por el fenómeno de la desigualdad como protagonistas de esta agenda intelectual y política de lucha contra las desigualdades como los sectores indígenas, campesinos, trabajadores y trabajadoras de la economía eh, popular eh, que aparecen aquí como militancias eh, emergentes, docentes, estudiantes, etcétera me, me gusta mucho algo que también dice Lev, que es ya no es un problema, en su caso la lucha ambiental, pero lo, lo podríamos pensar en relación con el problema de la desigualdad, ya no es un problema eh, de mentes lúcidas eh, o de tomadores de decisiones. ¿no? Es un problema que la humanidad tiene que tomar como propio. La otra cosa que pensaba, y con esto voy terminando, es cuál es el lugar de la cita eh, que nos propone esta agenda, cuál es el locus de estas luchas, dónde. Eh, parece que, que nos tenemos que dar cita y acá aparecen, creo yo, algunas novedades interesantes para pensar lo que viene, eh, los espacios digitales como un locus fundamental para el armado de esas tramas colectivas en la lucha contra las desigualdades, el espacio público, las calles y los modos en que ocupan las calles, las militancias emergentes, por ejemplo, las mujeres. Eh, Buaventura también dice, las luchas ya no se dan en las instituciones, se dan... Eh, en las calles, las políticas públicas y el Estado también aparece acá como un lugar de localización de estas luchas y también aparecen sus límites en relación con distintos temas, migración, cuidados, eh, educación, aparecen los límites de leyes muy progresistas aprobadas en algunos de nuestros países que sin embargo no eh, logran tener los efectos esperados y por supuesto la academia o lo que podríamos llamar los territorios teóricos también son un lugar al que esta agenda nos convoca a darnos cita. ¿Con qué estrategias? Estrategias articuladas, esto aparece también, creo, recorriendo todo el libro, y con formatos diferentes a los tradicionales. Es muy interesante acá el aporte de las compañeras del colectivo Las Tesis en relación con... La, esa búsqueda que tienen de una estrategia de lucha política eh, que llegue eh, más popular, que se vuelva más amplia. Eh, una lucha, dicen ellas, que se localiza en los propios cuerpos, en las performances en performances artísticas, en lo que ellas llaman el collage, como una estructura horizontal, sin jerarquías, etcétera, para, para organizar nuevos discursos y nuevos, y nuevos horizontes. Eh, para terminar, Karina y Nicolás, y lo acaba de reafirmar recién Karina, nos prometen una segunda parte. Nos dicen, este primer libro aborda, es un mapa todavía incompleto de las dimensiones de la desigualdad. El libro aborda la migración, la educación, el género, el ambiente, los cuidados, la juventud y la democracia. Y habrá muchas más diálogos por leer y por venir. Creo que estos diálogos, en todo caso, o lo que les propongo, como quizá para incluir en el próximo libro o quizá para otros, eh, tienen que poder empezar a darse entre aquellos que están mirando en particular un sector, un campo de existencia o una dimensión de la, de la desigualdad. Me quedé con ganas de imaginar, o quedé imaginando en realidad, el diálogo entre Guaventura y Rita Segato, por ejemplo, cuando Guaventura dice, hay algunas feministas que creen que el orden patriarcal es el origen de todas las desigualdades y por lo tanto la lucha antipatriarcal es la lucha principal y primera, y es exactamente lo que dice Rita Ciegato en la página siguiente. Entonces, me quedé pensando cómo sería ese diálogo, o cómo sería el diálogo entre las compañeras que trabajaron y que trabajan en los temas de cuidado y quienes trabajan en los temas educativos, que también colocan ahí una tensión entre el concepto de cuidado y el de, y el de educación, o un diálogo entre los ambientalistas y los analistas políticos que trabajan democracias en América Latina. Esperamos mucho de ustedes, muchos más libros, muchos más diálogos, eh, así que les agradezco la lectura. Gracias, gracias. Bueno, hola, A reforzar antes que, que empiece esta cuestión de que somos dos rectoras y el esfuerzo que hizo Claxo para juntar dos rectoras al mismo momento, en el mismo momento y en el mismo lugar. Y decir que además una de ellas es de una universidad de artes, que es como un gesto disruptivo por parte de Claxo. Yo me siento siempre eh, muy agradecida y, y espero eh, colaborar con esa disrupción que plantean. Para continuar, y porque no puedo evitar dialogar con, con Gaby, eh, estás pidiendo una heterotopía de libro, o sea, estás pidiendo un libro de diálogos, y está buenísimo eso, de diálogos un poco imposibles. Y yo creo que eso sería lo primero que, de lo que a mí me gustaría hablar, de lo imposible, de lo supuestamente imposible, ¿no? Eh, en realidad iba a hablar de, de otra cosa, pero como Gaby dijo eso, ya ahora, eh, quiero... quiero implicar lo imposible en esto, porque en la contratapa, porque a mí me gusta empezar a leer los libros desde la tapa y la contratapa. Y, desde, y ahí felicito a Claxo y a Siglo XXI porque me parece que la tapa dice en todos los sus lenguajes, digamos, eh, cómo quiere trabajar en el libro. ¿no? La, la, la idea del diálogo está en. no solo en el imperativo que decía Gaby, en el plural, está en las viñetas, está en en el subtítulo en un segundo subtítulo que dice ocho diálogos para inquietar el, al pensamiento progresista. Y ahí es donde a mí me gustaría eh, decir que hay que hacer que el pensamiento progresista, en lugar de ser progresista a la manera hegemónica, sea progresista a la manera de pensar lo imposible. Y tal vez recuperar ciertas viejas luchas respecto del progresismo que tienen que ver con el pensamiento de imaginar otro mundo posible. Un mundo que no se imagina hoy exactamente eh, como posible, sino que todo lo contrario. Y en ese sentido el pesimismo está bueno porque es justamente describir, y como decía Gaby, es fundamental, si no seríamos algo estúpidos y estúpidas y estúpides, eh, revisar cómo funciona nuestro mundo y cuáles son los orígenes de esa desigualdad. Pero también necesitamos pensar cómo esas desigualdades se pueden transformar en otra cosa y eso implica otra lógica. Implica otra forma de pensar y otra forma de producir los conocimientos. Por eso celebro que me inviten, porque me parece que a, a la intelectualidad mucho tiempo le faltó imaginación, le faltó arte, artes. ¿Qué es lo que en este libro eh, aparece? Por ejemplo, con las tesis, ¿no? Y yo en eso tengo que decir que admiro a Rita y la admiro también por estar dialogando siempre con esos movimientos que no solo son populares y callejeros y militantes, sino que además tienen eh, incorporado en su lenguaje y en su expresión y en su pensamiento lo performático. Me recordaron esos diálogos que Rita recoge y que ustedes eh, proponen con las tesis y los de las tesis mismas a las performances de las Madres de Plaza de Mayo me recordaron esa capacidad de mostrar lo que el lenguaje no alcanza nunca a mostrar y la racionalidad no alcanza nunca a mostrar. Primero, tuvo que aparecer, tuvieron que aparecer los cuerpos, tuvo que aparecer la caminata, porque en realidad son las reacciones inmediatas y espontáneas ante la crisis, ante lo que, bueno, lo, que hice, lo que decía Gaby, que en este caso es la pandemia y que es lo que disparó de alguna manera eh, muchos de estos diálogos, por no decir todos estos diálogos. Pablo dice en un momento que amplifica. A mí me, a mí me gusta mucho la idea de, de amplificar porque también es perceptiva. Tiene que ver con que son condiciones, lo dice Darío también, lo van diciendo todos, ¿no? que son condiciones que preexistían, que, que no, no aparecen con la pandemia. La pandemia las hace visibles, las pone en escena. Son eh, entonces los momentos en los que se producen los acontecimientos, me parece a mí. Yo pienso en los acontecimientos como donde aparece la imaginación y la posibilidad de un discurso o de una acción diferentes. Y yo creo que acá, en este libro, está latente el pensamiento de, de analizar, de, sí, las crisis y los desastres y todos los, los diálogos van manifestando eh, en ese análisis la crisis y los desastres, que ahora lo, también yo los anoté las crisis y los desastres pero también hay una propuesta en cada uno de los diálogos hay una propuesta de cómo trabajar de alguna manera con esas crisis y con esas condiciones digamos que generan la desigualdad voy a ir un poquito a lo que había notado porque si no voy a, a empezar a hablar de, de lo que decía lo que escuché lo que decía karina lo que decía eh, nico bueno lo de la etapa es eso, lo quiero decir porque en realidad es lo primero que quería señalar. La reflexión coral del libro, ¿no? La cuestión de lo que Bastín llamaba polifonía eh, en la enunciación, que conjuga multiplicidad de voces. En realidad todas esas voces eh, aquí son voces que, como Gaby decía, están incorporadas en la misma eh, dimensión, no tienen jerarquías. Y eso es una primera cosa que a mí me parece fundamental, ¿no? Los diálogos sin eh, importancia jerárquica, que lo van diciendo todos en los artículos, ¿no? Bueno, no hay que jerarquizar la lucha, no hay que decir cuál es primera, cuál es segunda o cuál es tercera, porque todas son importantes, todas son este, necesarias. En todo caso habrá situaciones que hagan eh, prevalecer la urgencia, pero de ninguna manera dice vos a eso eh, la, la jerarquía. Las luchas son todas igualmente imprescindibles. Y esta polifonía muestra una capacidad de trabajar cooperativamente, colectivamente, que para mí es la única forma de combatir la competencia del capitalismo y el neoliberalismo. Y eso eh, entonces nos obliga a, a pensar en los puntos en común que hay, tanto en las lecturas como en las soluciones o posibles salidas o formas de lucha. Todos son... Eh, son aristas de lo mismo en realidad no como hacer un mundo mejor un mundo posible un mundo donde el buen vivir sea eh, la igualdad justamente no la condición de igualdad eh, entonces Claxo y eso me parecía importante como un, el libro de Claxo y lo, el planteo de Karina y de Nico en la forma de, de abordar estos diálogos eh, representa ese espacio de conversación pública, esa dinámica de, de cooperación cooperativa donde participan, bueno, lo decía Gaby, pero lo tengo que repetir, movimientos sociales, intelectuales, académicos y funcionarios públicos, gubernamentales, a, a, añadiría pensamiento artístico y otras formas de producción de conocimientos que a mí me... Me impactan y creo que necesito llamar la atención sobre ellas, que Claxo llama la atención y Boa siempre llama la atención, ¿no? En esa, en esa cuestión de, de no restringir el pensamiento a la racionalidad. Eso me parece que deshumaniza el pensamiento. Y es uno de los, de los rasgos que, que yo pude encontrar en cada uno de estos diálogos, ¿no? Cómo el pensamiento está humanizado. eso es otra cuestión que me parece... Muy importante. Eh, en el libro, para mí, se resalta todo el tiempo, bueno, ya lo dijo Gaby, lo, lo repito, la interseccionalidad y la conciencia de que no hay que separar ni jerarquizar las desigualdades en prioritarias. Y por eso, para mí, yo leí tres dimensiones que se cruzan y que interseccionan todas las desigualdades. Pero no porque lo diga Boa solo, porque Boa lo dice y siempre lo dice, no es la primera vez que lo dice. Eh, las tres dimensiones del patriarcado, del colonialismo y del neoliberalismo aparecen en todos los diálogos. No dicho así, como lo dice Boa, ¿no? pero aparecen en todos los diálogos. Y si bien Rita señala que el patriarcado es el origen, yo coincido con Rita, de todas maneras, pienso que hoy son las tres patas juntas las que hacen posible todas las, estas dimensiones de la desigualdad. Y... Yo quisiera decir por qué yo coincido con Rita, y ella lo dice, me parece que lo explica, y lo explica como muy claramente. Eh, Rita dice que el problema es la lógica binaria, es lo binario, el pensamiento de lo binario. En realidad, el pensamiento de lo patriarcal, el de colonialismo y el, y el de el neoliberalismo básicamente se establecen sobre las bases de una lógica binaria. Donde el universal positivo, lo hice así, ¿eh? yo pienso eso exactamente, me sentí recontra, identificada con Rita, pero entendí algunas cosas más en, en el diálogo que leí ahora. Que el universal positivo, que es el uno, en nuestro imaginario es masculino, es europeo, blanco o alto y rubio, y además es de una clase social determinada y además es este.. Heterosexual cis, y bueno, heterosexual. Entonces, todo lo otro, todo el universal negativo, es la diferencia, y la diferencia durante mucho tiempo se trabajó como necesariamente desigual. Entonces, todo lo que no entra dentro de la categoría del universal positivo, que es bueno y es lo igual, entra dentro de lo universal negativo, que es lo malo y por lo tanto lo desigual. Es casi de jardín de infantes, ni de jardín de infantes, de, de, de la casa familiar, esta lógica que incorporamos con el habla, que incorporamos al aprender a hablar. Con lo cual todo el tiempo lo que tenemos que hacer es deconstruirnos. Lo dicen varios, utilizan la palabra de, de construcción eh, en varios momentos los diferentes diálogos. Entonces, eh, esta lógica binaria en realidad genera algunas perversiones y contradicciones, algunas no, muchísimas, todas, porque cada una de las proposiciones que se generan tiene por lo menos una contradicción, eh, pero hay una que es fácil, que le resulta fácil al poder hegemónico hacer pasar de un lado al otro, del eje que del bien y del eje del mal, del universal positivo a los particulares negativos rápidamente a quien se aparte de lo que el poder diga. En realidad es eso, es tan eh, complejo el universal positivo que cualquiera que hable de lo particular queda del lado de la, de, de la, de la desigualdad y queda del lado del de, eh, castigo, básicamente. Es una especie de, de castigo ser diferente. Y en, y en la diferencia aparece, para mí, en este en esta lógica binaria, la razón de la desigualdad. Esto eh, que dice Rita, que lo dice como en un párrafo 2, para mí es eh, muy largo y muy complejo, y en realidad eh, yo entiendo que es este la raíz del problema, la raíz del problema porque nos tenemos nosotros tenemos que acostumbrarnos a deconstruir nuestra propia forma de pensar y nuestra propia forma de conversar y por lo tanto salirnos inclusive de la palabra tal como nosotros la conocemos como nosotras las conocemos, entonces por eso lo performático que ella recoge de las tesis es un aspecto choqueante eh, de alguna manera, ¿no? toma esa, ese video del violador eres tú, que son cuatro palabras, dice, y un dedo que apunta a la cámara. O sea, invierte el universal. Dice, el violador eres el universal positivo. Todos. ¿no? Y la violencia es, este, es como otro nombre del patriarcado, dice. Ahora, no es por la cuestión de género solamente que dice esto. Es en la cuestión de género donde ella recoge esta cuestión de lo binario. ¿no? Pero lo binario se puede trabajar igual en todas las otras dimensiones, ¿no? de clase, de raza o cualquier otra de, del comportamiento moral o de comportamiento estético o de comportamiento ético, digamos, ¿no? es clasificatoria. Y al ser clasificatoria, jerarquiza. Y al jerarquizar trata de manera diferente. Y trata de manera diferente de manera injusta, por supuesto, porque el que decide cuál es el universal positivo, decía Luis Carol, eh, hay muchas, las palabras significan muchas cosas, la cuestión está en saber quién es el amo, ¿no? Lo que, el que dice o, o boa dice, el que nomina domina. Bueno, básicamente es, es este, esa cuestión del poder, de, del poder que, que clasifica y que después de clasificar justifica la discriminación, justifica la discriminación en esa, para mí, tautología de la perversión que lleva 25 siglos y que culpa, básicamente, que es lo que decía Rita, a las subjetividades de la condición universal inventada por el poder. Eso me parece que es eh, la base que Rita, para mí, eh, no, nos ofrece en, en su texto. Después Boa, para mí, está hablando de, más de del presente, o sea, está hablando de, de, del presente, de cómo se continúan diferentes dimensiones desde la colonia, hasta ahora, digamos, del, del capitalismo hasta ahora, cómo se fueron desarrollando paralelamente eh, al, al mismo tiempo y como herramientas complementarias para generar desigualdad, para clasificar y para y para oprimir, ¿no? O para generar determinados privilegios en realidad. Hay varios eh, diálogos. No, no quiero hablar solamente de, de lo primero que me generó mucha fascinación. Lo, lo digo así, pero nada más que porque tal vez eh, encontré ahí algunas eh, posibilidades. Por ejemplo, no puedo dejar de decir que BOA plantea lo de la lucha en las calles, ¿no? que lo decía Gaby también. Plantea que las instituciones, dice, no es en las instituciones, es en las calles, pero no podemos prescindir de las instituciones, dice. Entonces yo me pregunto, ¿cómo hacemos para que haya, digamos, un funcionamiento institucional y al mismo tiempo una lucha callejera. ¿Cómo se hace? Esa es una pregunta que yo le haría a Boa, si tuviera la suerte, de, de por ahí en junio lo, lo encuentro, ya alguna vez le pregunté algunas cosas, pero esa se la preguntaría. ¿Cómo imagina él la posibilidad de una lucha callejera que necesita de las instituciones, al mismo tiempo que tiene que estar diciéndole, por acá sí, por acá no? quiero esto, necesitamos esto, otro, porque es cierto que las instituciones de repente son necias, no ven nada, no pueden, incluso a pesar, de las, a pesar de que las personas quieran, las personas que están en esas instituciones, quieran modificar las instituciones, son tan fuertes y tan pesadas, tan superestructuralmente eh, complejas, yo pienso más literariamente siempre, como en el proceso, es, es más el aparato institucional que las personas que llegan y las quieren modificar. Entonces, siempre, aunque el gobierno sea un gobierno popular y aunque el gobierno sea un gobierno progresista, va a necesitar que estemos en las calles un montón. Incluso yo misma estoy a veces en el gobierno y otras en las calles. Porque básicamente me parece necesario ser versátil en, en esos roles. ¿no? Porque por momentos la, la cuestión institucional es eh, ciega te ciega, te lleva a ciertas rutinas o a ciertos, eh, ciertas reiteraciones que son complejas porque naturalizan, porque naturalizan completamente, que es otra cosa que quería decir del título, ¿no? sin acostumbrarnos a ella, porque la naturalización en realidad es otra forma, digamos, de, de negar, de negación. Entonces, a mí me parece que que si, igual yo entendí, Gaby, que lo que dice eh, Boa en realidad se refiere al, a determinados aspectos de un feminismo radical. Que si bien Rita tiene algunos aspectos de ese feminismo radical, no todos los aspectos del feminismo radical. Entonces a mí me parece que hay que analizar también cómo a su vez estas minorías, que lo dice Rita, tienen que empezar a pensarse no como minorías, porque ser una minoría en realidad... Eh, transforma la lucha en una especie de desvalorización del problema general, del, del binarismo general. Entonces, eso me pareció fundamental en ese diálogo que yo traté de trazar, entre lo que, que Gaby también hacía, entre lo que dice Boa y lo que dice Rita, por ejemplo. ¿no? Después, eh, a mí me, me llamó la atención, me llamaron mucho la atención varias cuestiones. Las cuestiones eh, del desastre ambiental, así llamado, ¿no? Así lo llama Enrique Left. Me encanta también a mí que estén los jóvenes por el clima junto con Enrique Left. Me parece que le da, que cuando aparecen esta, estos movimientos y estas militancias a charlar con intelectuales o con, eh, no sé, eh, gobiernos, etcétera, le abren un poco la perspectiva y eso que decía Gaby es fundamental. O sea, sin abrir esa perspectiva siempre estamos en círculo hablando de lo mismo. Eh, a mí me parece que esa crisis civilizatoria que, que señala Enrique hace un llamado a la humanidad respecto de la vida. O sea, hace un llamado de lo primario, no hace un llamado de racionalidad, de pensamiento o de análisis, sino hace un llamado. Bueno, no hay mucho que pensar. No tenemos tiempo. No podemos pensar más. O sea, hay, hay que cortar el rollo del pensamiento. Que Darío, en el, en el diálogo con Pablo y con ustedes, señala esa, esa cuestión de, de un pensamiento que, no, que empieza y que es más interesante, lo dice al principio de la pandemia, ¿no? al principio de la pandemia fue más interesante, porque empezaron a aparecer algunas cuestiones del pensamiento que eh, llamaron la atención porque hicieron ver cosas que estaban negadas. Entonces, a mí me parece que, que también señal, señala Enrique la cuestión de del capital, como dice, la, habla de la ontología ¿no? que genera el capital, de la cuestión ontológica que se genera cuando se habla de, del capital, y que en realidad en ese sentido digo que se parece y también Enrique se asemeja, asemeja la idea que tiene el capital a la que tiene de... Boa o a la que tiene Rita, o sea, en definitiva, van hablando de diferente manera, pero de lo mismo. Siempre son esos, esas tres grandes patas, digamos, las que generan la desigualdad, ¿no? En este caso, eh, básicamente el, el capitalismo, pero también, obviamente, trabaja otras dimensiones de la desigualdad. Yoconda y Camila hablan de las, de las migraciones de una manera que también genera una lectura interseccional, también va marcando cómo esas este, migraciones eh, locales trabajan a su vez con eh, personas que tienen alguna, alguna cuestión particular extra como las trabajadoras sexuales y otras eh, características de, de clase, o, o con, con cuestiones de desigualdad radical, que al ser poblaciones migrantes obviamente suman una desigualdad tras otra, tras otra, tras otra y terminan siendo eh, radicales esas desigualdades. Bueno, Puyros y él sí lo, lo voy a hacer corto porque me dicen que cierre y entonces cierro. Nos echan de la sala. Este, puso en evidencia que... que la pandemia puso en evidencia, dice Adriana, ¿no? Las cuestiones de la vida real que la escuela no había asumido. Me quedo con esa frase. Les dejo esa frase. Y bueno, y, y él sí también la distancia tremenda entre el discurso y los debates políticos, para volver a la idea de que la palabra está en un punto agotada, si el diálogo no se abre es un problema. Bueno, Karina y Nadia trabajan el, el término de cuidado, que como decía Gaby, eh, es muy importante y que además ahora en Argentina estamos como mirando el tema de cuidado lo, y gracias también a la militancia feminista se está presentando un proyecto de ley de un sistema, así que tomaremos, supongo que eh, la experiencia en Uruguay ha, ha tenido que ver con, la, con el imaginario de la construcción de este proyecto. Así que tendremos en cuenta todo lo que lo que Karina eh, nos cuente y sabe, a pesar del momento malo que está pasando, que señala que está pasando en Uruguay. Y bueno, y tal vez este me queda cerrar con una idea. Que, que trabajan al final, al final del texto y que eh, cita a García Linera que dijo que el giro progresista no se iba a parecer a la revolución cubana con la toma del poder y una aspiración de irreversibilidad sino más bien a las olas del mar sobre la playa que entran y salen. Y a mí me parece que en ese, ese entrar y salir está esa dimensión del acontecimiento. Como verán, yo no soy optimista, pero tampoco me quedo en la dimensión catastrófica, o sea, creo que hay una cuestión que tiene que, que cruzar y que es este, básicamente esa imaginación y ese aprovechamiento del, del acontecimiento que siempre está ahí porque siempre en el mundo hubo algunas olas que vienen, ¿no? que, que, que llegan y, de, y que por supuesto sabemos que algún día se van a ir, pero que esperamos que vuelvan más rápido ¿no? a, a nuestras playas, así que bueno, les agradezco mucho y podría seguir conversando, pero en otro lugar. Bueno, como yo sabía que el, el tiempo en televisión es tirano, me lo traje escrito y la feria también, y que se armó la conversación... Eh, eh, me las traje escritas las palabras de agradecimiento que escribimos con Karina. En primer lugar, contar que este libro fue pensado en plena pandemia, ¿no? en el auge del Zoom como alternativa para la comunicación en tiempos de aislamiento. Una modalidad que obviamente nos, nos permitió todo tipo de intercambios que no imaginábamos. Hasta, hasta entonces, pero que también y sobre todo nos hizo redescubrir la importancia de la presencialidad de esto, de estar acá de nuevo juntos y juntas en esta feria, nuevamente como factor determinante para la vida y para la vitalidad de las redes, de los colectivos, de los movimientos de los que todos, todas, todes formamos parte. Eh, nosotros en Claxo, nosotras en Claxo decimos que Buscamos hacer libros para interpretar el mundo porque queremos ser libros para transformarlo. ¿no? Y, y desde ahí me, me banco la idea de ser un pesimista, ¿no? pero, con, pero con horizonte. Eh, Gramsci decía, y hay algo, lo terminé de entender en esta, en esta presentación, hay algo de esa idea gramsciana ¿no? de que toda revolución está precedida por una gran conversación, ¿no? a lo que creo que este libro trata de aportar, ¿no? a esa gran conversación que aspira a una revolución, si quieren pensar bajo esa forma la idea de una transformación que es cada vez más absolutamente necesaria. Eh, de las muchas formas de pensar un libro colaborativo, la mejor, a, a falta de esa posibilidad del encuentro eh, cuerpo a cuerpo, que la pandemia no nos permitía, fue convocar a un conjunto de colegas, de compañeros, de intelectuales que estimamos, sobre todo eso, que estimamos mucho, eh, a construir un libro basado en diálogos. La respuesta a esa invitación está ahí, está para que la, para que la lean. Eh, durante nueve meses estará el libro físico y luego, como es eh, fundamento en Claxo, lo liberaremos, lo pondremos en acceso abierto eh, para que siga circulando. ¿no? Y a, ahí creo que, o creemos que... Eh, eh, se habla de la desigualdad desde un saber dialógico, que es mucho más que una conversación. El saber dialógico, lo que el saber dialógico produce es mucho más que una, que una conversación, ¿no? que es una forma de comprender el mundo desde la reciprocidad que permite el intercambio con otras y con otros. Eh, es poder abrirse, o la capacidad de poder abrirse a miradas que no son las propias, es poder dejarse también interpelar por ideas que no son las propias. Lo que marca, creo, el tono de un buen diálogo es que uno termina ese diálogo con algunas lamparitas que tenía encendidas apagadas y con otras que tenía apagadas encendidas. Es decir, que termina pensando de maneras diferentes sobre los temas que, que, que nos obsesionan. Entonces, ahí... Decir, ya por supuesto perdí el, el eje de donde tenía que estar, pero ahí vuelvo, ahí vuelvo. Eh, eh, ahí, ahí decir también, se habló recién de las instituciones. Nosotros tenemos la posibilidad, la dicha, la fortuna de estar en una institución que posibilita mucho más de lo que impide, que es Claxo, ¿no? Eh, y y, y que, que no es un mérito de alguien en particular, es la característica de una institución en un tiempo determinado de su vida también, ¿no? Eh, y, y, y que ahí eh, decir que Claxo es eso, ¿no? Una, una, una red cada vez más potente, no sabemos si la más grande, la más chica, la más. Eh, es cada vez más potente porque precisamente ha sabido, en su sabiduría, conservar esa capacidad de ecosistema del pensamiento de las izquierdas, de los progresivos, de los movimientos nacional y populares, donde nos referenciamos muchos de nosotros y muchas de nosotras, de nuestra región. Pero también sabe ser una plataforma desde donde muchos de los pensamientos emergentes permiten también plantar una posición, encontrar un, un, un punto desde donde visibilizar hacia esa red esos pensamientos emergentes. Y creo que también Claxo es un espacio de encuentro donde dialogan, se lo dijo acá y yo subrayo, en un mismo pie de igualdad, los movimientos sociales, las y los que provenimos de los espacios académicos y las y los que provienen de los espacios de decisión de las políticas públicas. Entonces, y en suma, un agradecimiento muy especial a todos los autores del libro, los voy a mencionar porque es corresponde a Boventura de Sousa Santos, a Nadia Araujo Guimaraes, a Camila Barreto Maya, eh, que habló en representación del CELS, eh, a Gioconda Herrera, a Las Tesis, a Rita Segato, a Enrique Leff, a Nicolás Lynch, a Marcio Pochman, a Adriana Puigros, a Elsie Rockwell, a Bruno Rodríguez y Tomás Rolandi, de Jóvenes por el Clima, el capítulo Argentina, a Darío Steinreiber y al compañero Pablo Bomaro. Este libro queremos decirlo acá, es tan nuestro como es de todos ellos y ellas. Este libro es también el reinicio de una cooperación entre dos instituciones que apuestan a la construcción de pensamiento crítico en la región y un poquito más allá de la región también, Claxo y Siglo XXI Argentina. Es un reinicio y es un reencuentro feliz que, como muy bien dijo Karina, aspira a potenciarse en el futuro inmediato. Este libro es también... La consolidación de un vínculo o expresa la consolidación de un vínculo con otra institución con la que venimos caminando juntos desde hace algunos años, que es OCFAN, que hizo posible que este libro esté impreso hoy aquí entre nosotros. Entonces, y, en, y, y para decirlo con nombre y apellido, muchísimas gracias a Carlos Díaz, muchísimas gracias a Carlos Aguilar de OCFAN por apoyar esta idea y creer en esta idea desde un principio. Llevar al papel. Eh, un conjunto de diálogos requiere un agudísimo trabajo de edición, de sostener más, de un ida y vuelta con los autores, con los compiladores, ¿no? eh, de tomar decisiones siempre desde la amabilidad, de un cuidado artesanal y un saber armarse de paciencia sobre todo eso. Pero todos estos son los atributos de Raquel San Martín, a quien le agradecemos profundamente eh, eh, el habernos acompañado y si el haber hecho este libro. Gracias, infaltables, a todo el equipo que hace Claxo día a día. De las muchísimas formas de definir a nuestros compañeros y a la institución que nos, que nos convoca, es la de un grupo, un equipo de compañeros, de compañeras incansables, incansables. Y gracias a Sandra, gracias a Gaby, dos compañeras de camino, ¿no? que además se desempeñan como rectoras de universidades nacionales, un lugar históricamente ejercido por hombres y que también tiene que ser profundamente cuestionado, tema de seguramente el tomo 2, ¿no? porque bueno, ahí también anida otra de las formas de la desigualdad que debemos combatir. Muchísimas gracias.